Mi nombre es Lionel Sachweber, soy director de gaming e innovación de Turner Internacional. Estamos acá en las oficinas de Turner en Chile, en la Manchester. Eh, donde estamos presentando Cloud, oficialmente en Chile, que se anunció hoy y eh, estamos más que contentos. Y Cloud es una nueva plataforma, de, eh, un servicio de suscripción de juegos por streaming, donde cualquier usuario eh, puede acceder a una experiencia de juegos high-end, tan solo pagando una suscripción. Desde cualquier computadora que tenga una conexión a internet de 8 megabits o más, puede tener este tipo de, de experiencias igual que si tuviese una consola frente a suyo. Hoy por hoy tenemos una aplicación para Windows y para Mac, que me parece interesante mencionarlo porque jugar en Mac no siempre es tan fácil. Eh, en breve vamos a tener una aplicación para Smart TV, con lo cual ni siquiera vas a necesitar una computadora. Y lo interesante es que eh, no hace falta tener una placa de video increíble, no hace falta tener un montón de memoria RAM ni nada por el estilo, porque todos lo, los juegos en realidad corren en la nube, corren en servidores. Y lo que le llega al usuario es simplemente video ¿Qué es lo que hace esto y cuál es nuestra, digamos, nuestra motivación? Tiene que ver con bajar las barreras de entrada O sea, cualquier persona que tenga una computadora que usa, una notebook que usa para el trabajo que claramente no podría jugar juegos o una Mac o lo que fuese Puede tener una experiencia de juego high-end pagando una suscripción por mes y accediendo a un catálogo que está en constante expansión. Acá la gran diferencia, eh, y los juegos se los descargan, y tener espacio en el disco duro, si hay una actualización de 5 GB tiene que bajarse la actualización para poder jugar. Acá no hay que descargar nada, solo bajar una pequeña aplicación. Los juegos son todos vía streaming, eh, con lo cual... No se descargan, son instantáneos, digamos, aparece un juego nuevo en la plataforma, uno hace clic a los dos segundos comienza a jugar. No hay que dejar de actualizaciones. Buscamos de alguna manera sacar todas las fricciones que es lo, lo que tiene hoy, hoy por hoy la experiencia de gaming y hacer que sea jugar. Resumiendo justamente a jugar. Tenemos hoy por hoy increíbles juegos de eh, Deep Silver, Square Enix, Warner Games, Cold Masters, eh, etc. Eh, y muchos otros. Dependerá un poco caso a caso si podremos sumar esos dos títulos a la plataforma Por supuesto nuestro interés es, es hacerla cada vez más atractiva y que los usuarios puedan disfrutar cada vez nuevos no juegos Tenemos ya eh, más de 10.000 personas en nuestras redes sociales en Facebook Estamos en Twitter, Instagram, estamos generando contenidos para YouTube eh, Está el mail de soporte eh, Realmente nuestra intención es constantemente escuchar al jugador, escuchar a, al usuario eh, ir evolucionando la plataforma eh, desde features, eh, plataformas en las que se puede acceder, contenidos, en base a eh, este diálogo constante con los usuarios. Muy sencillo, hay que ir a glad.com, que es G-L-O-U-D.com, -G -L eh, ahí se registran, necesitan una tarjeta de crédito, eh, pero tienen un periodo de prueba de dos semanas, durante dos semanas pueden jugar todos los juegos que quieran, todo el tiempo que quieran, pueden probar la plataforma de punta a punta, ojalá por supuesto se queden y, y se conviertan en suscriptores para seguir disfrutando GLAD. Eh, todos los meses. Si no, si antes de las dos semanas se dan de baja, no se les cobra absolutamente nada. Pero bueno, queremos ser muy, muy claros y simples en todo el proceso de... tanto de suscripción como de suscripción. Bueno, y definitivamente invito a todos a probar Cloud. Creo que ahí es cuando lo probás, es el momento que te hace el clic y te das cuenta que realmente cambió la forma de jugar. De que los beneficios que Cloud Gaming trae para, para cualquier jugador en el día a día la forma de hacerlo, nuevamente, ir a gloud.com, registrarse, pruébelo durante dos semanas, estoy seguro que les va a encantar y ojalá obviamente se queden y puedan disfrutar de Gloud todos los meses. Un gran saludo para toda la comunidad de Pagua.cl